a un momento más de Rompiendo Paradigmas. Muchas gracias por estarnos sintonizando, viendo a través de esta red social de Facebook. Y el día de hoy tenemos mi primera vez. Mi primera vez con el SAT, obviamente. Primera vez con el SAT, ¿no? Y para ello, bueno, pues nos acompaña el día de hoy la maestra, Sof la maestra Blanca Sofía eh, Carrillo Limón. Sofía, Blanca. ¿A ambos está bien, Sofía. Sofía, ella es maestra en auditoría integral y es licenciada en contaduría pública. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la primera vez que cualquier persona tiene con el Satanás, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar del tema, vamos con mi estimado Martín Rojas Tamayo desde Puebla. ¿Cómo estás? ¿Si ¿Sí estás en Puebla? ¿O andas en Afganistán? ¿Hoy te tocó qué lugar? Hoy me tocó, sí, hoy me tocó. Bienvenidos muchachos a Rompiendo Paradigmas, están en un episodio más, bienvenidos, es, estamos de manteles largos porque nos acompaña la maestra Blanca Sofía, pero porque también el patrón se dignó a visitarnos aquí en este, su programa de Rompiendo Paradigmas, él viene a romper un paradigma que es está presente en el programa, bienvenidos y ojalá disfruten porque la primera vez duele la primera vez dan nervios, la primera vez aprendes mucho y vamos a ver cómo nos fue en la primera vez con el SAT. Bienvenido sea. Mi estimado Efraín Salvador no te presentó, no te dio las la entrada, Martín, ya sé que es su programa, ya sé que hace lo que quiere, sin embargo, pues no te dio la entrada. Mi estimado Efraín, ¿Cómo estás? ¿Por qué te dignaste a bajar a la tierra con nosotros? Estaba diciendo Martín que ahora sí decidiste estar aquí. Pues precisamente porque tú ibas a estar, Toño, por eso dije, si va a estar Toño, entonces sí, tengo que estar también, porque si no, este, no, no habrá el equilibrio. No, Pues un gustazo, mi estimado Toño, mi estimado Martín, y pues qué gustazo que nos acompañe eh, nuestra querida maestra Blanca Sofía con este tema tan interesante como ya lo comentaba Martín, ¿no? la primera vez, pues qué nervios, eh, acudir a Hacienda, ¿no? acudir al SAT, ya, ya está, todavía ni comienzo a declarar y ya tengo el temor de que me van a detener. Y, y me van a llevar preso inmediatamente, ¿no? Van a descubrir todo. Entonces, vaya que es un tema bastante, bastante interesante y creo que uh, no, no solo le pasa a los contribuyentes, a nosotros creo que también cuando este, por primera vez tenemos que tener rel relación con la autoridad fiscal, pues creo que también ahí está el tema, ¿no? Entonces, pues, un gustazo que nos acompañes, mi querida maestra, y pues compartir Gracias. con nuestros queridos paradigmáticos, Toño Aranda y pues Martín Rojas, sin duda será un excelente excelente programa, muchísimas gracias adelante mi toño pues bien, maestra Blanca esta relación con el satánico, con el servicio de administración tributaria, estos cuates que se sintieron de la, bueno, cómo podríamos decirlo eh? Para, antes pertenecía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después son un órgano desconcentrado, el servicio de administración tributaria, y bueno, creó un mausito, lo sacaron y ahora no ha crecido muy bien, comprobante fiscal 3.2 3.3 hoy 4.0 pues, ya acá, estas cartas invitaciones que le llegan a todo mundo, esta forma de requerimientos, pero no son requerimientos, ¿no? Eh, bueno, pues todo este show donde, bien como lo acaba de decir mi señora Efraín, todavía no te das de alta y ya tienes miedo de hablar del. Sal. ¿Qué nos podrían decir, toda Blanca, sobre este tema de la primera vez que tienes una, una interacción con <tose> el Servicio de educación tributaria. Bueno, eh. Yo, aparte de ser contador público y maestra, recientemente inicié un proyecto propio por mi propia cuenta que se llama Conta Clara. Conta Clara está diseñado más que para contadores, es para personas no contadoras que tienen este temor, este miedo y la necesidad de tener una relación con el SAT. A mí me gusta mucho transmitir como confianza y tranquilidad. Ya sabemos que es un monstruo, ya sabemos que... es es, es, es eh, Su tipo es muy amedrentador, entonces de ahí surge eh, como esta um, idea de transmitirles a las personas pues que sí, este, da, da miedo y da nervios, pero pues al final pues le tiene uno que entrar y, y darles las herramientas y la información para que les sea más fácil iniciar esta relación. Perdón, se me fue el audio. Sofía, yo creo que... Sí. Blanca, Sofía, ya no sé. Eh, Está eh, eh, bien. Yo creo que nos ayudaría mucho saber también cómo a tus clientes les das esta, pues esta, digamos, esta fase interna en que el servicio de administración estaría... Pues sí muerde, y muerde fuerte, pero también algunas de las veces es necesario, es más necesario y que al final vas a Así tener que es. convivir. Si quieres pasar de la informalidad a la formalidad pues vas a tener que convivir con ello, y que también, mi estimado Pepe Soto, que ahorita viene llegando, y ahorita vamos a hablar seguramente del de monstruo de la seguridad social, que también es otro, otro ente, otro. que está presente presente, ¿no? aparte de la Secretaría del, del Trabajo, y bueno, pues del Infonavit, ni se diga, mi estimado Pepe, que, que ahí está detrás de nosotros. Sin embargo, bueno, sería muy interesante, contadora Blanca, maestra Blanca, que nos comentara ¿Cómo eh, hace para que sus clientes pues vayan vayan tranquilizándote en esta relación, en esta primera instancia con, con el servicio de administración tributaria? Lo primero que les digo cuando, cual, todos mis clientes, sinceramente es un proyecto aún pequeño en, en, en crecimiento, pero gracias a Dios y, y a, mi, a mi trato, espero, <ríe> todos mis clientes son recomendaciones. Entonces, esas recomendaciones son por el trato, por el servicio, por cómo se sienten, ¿no? Para mí, cada cliente es como una persona a la que cuido, vaya. Eh, ¿Cómo los ayudo? Les digo, ¿sabes qué? Al, a, para empezar, todos lo tenemos que hacer. Eh, me dicen, es que no sé si estoy dado de alta. Mira, para empezar, tu RFC ya te lo asignaron, ya sea el banco, ya sea un patrón anterior, porque muchas veces me dicen, es que yo nunca he trabajado y nunca me he dado de alta y yo pues, una cosa es que no sepas que a lo mejor ya te dieron de alta o que tú creas que no estás dado de alta. Para Hacienda de una u otra forma ya tienen tu información. Entonces, acompañarlos en este proceso es para mí eh, como un llevarlos de la mano, paso a paso, decirles, mira. No, no pasa nada, tal vez ya estás dado de alta, tal vez ya tienes un RFC eh, decirles pues como las, las guías de cómo hacer más fácil este camino, que la verdad sí es un poco uh, uh, abrumador la primera vez, o sea, porque incluso desde el momento en que vas por tu firma o para un simple trámite a cualquier oficina, es como un monstruo, ¿no? De verdad que tenemos sí esa no sé si buena o mala idea, pero pues a esto, en eso estábamos enfocados, en cambiar esas ideas. Es, es, es que la gente le tiene miedo, la gente sí. le tiene temor cuando ve el, el logotipo siniestro del servicio de administración tributaria. Maestro Martín, buenas noches. ¿Sí Maestro Efraín. ¿sí? Oye, yo entré como, yo entré como, como Pepe Soto por su casa. Estoy saludando a mi <ríe> amiga Blanquita, no tengo por qué en la postal la la dama por primer, maestra, la dama por delante maestra blanca le presento le presento antes de que existiera internet pepe ya escribe en el internet no no sé cómo las eh, chabelo lo dio de alta él en el seguro social por ejemplo, por ejemplo fue, fue uno de sus primeros días que tuvo seguramente y bueno pues desde hace mucho mucho mucho tiempo antes de que existiera todo esto pepe soto ya estaba en esto no Entonces, de hecho toño dio de alta en el repse a Moisés cuando construyó la, el arca de Noé. De hecho, cuando tuvieron servicio que construir, le pidieron y, el repse. Fue un servicio especializado. Servicio especial, sí, por supuesto, servicio especializado. Entonces, Todos los que construyeron el arca de Noé los metimos en el repse. Correcto. Y aunque no te lo pidieran, de todas formas te lo pedían. Sí, oye, yo, espérame, estaba yo a punto de criticar al maestro Martín porque tiene los mismos colores del sat. ¿Ya se fijó, blanquita? Que sí. los colores del de, desarrollo, desarrollo profesional son los mismos colores del SAT. Es un azul, azul tétrico. ¿Dónde tú? ¿Cómo que azul tétrico? Azul, <risa> azul sí, es sí, un sí, azul claro. que, la, que los, los, los contribuyentes le tienen mucho temor. Ah, no, porque le... porque no, no saben qué hacer. Sí. Y con la idea, con la mala es y es estúpida idea de que ustedes no son necesarios, pues ya vimos las consecuencias en las redes sociales, tantos mensajes, tantos posts que hablan de que ya metí mi declaración y en lugar de favor tengo que pagar. Uh -huh. ¿Cómo me vas a ayudar, Blanquita? Pues, sinceramente, <ríe> no hay mucho cómo ayudarle. Después, se les puede ayudar no? antes. No, se les puede ayudar antes en orientarlos, en decirles, mira, si tienes estos gastos, pide factura, paga con tarjeta, con tu transferencia. Previo a, se pueden hacer muchas cosas, pero ya, como dice este, el meme ese, ¿no? De que ya puedo hacer mis declaraciones yo solo. <ríe> y ahora sí, que sí, me voy sí a pagar, pues, ¿qué hago? Claro que pues sí puede. O sea, la, la, las claro. consecuencias vienen después. ¿Sí? Vamos a hacer un TikTok sí. ahorita todos. ¿Cómo hacer tu <ríe> declaración? ¡Gonsaldo, hobo! <ríe> Sí. Entonces, a, a, eso... a estos nuevos contribuyentes, ¿cómo, ¿cómo les ayuda? ¿Les presenta un, una, un resumen? ¿Les da un, una hoja con precauciones? ¿Cómo no, le haría? No. ¿Cómo, ¿Cómo me haría para orientarme a mí? Porque yo tengo terror y tengo temor al SAT. ¿Cómo me orientaría? ¿Cómo Mira, yo, yo no soy maestra porque lamentablemente la profesión es muy mal pagada. Siempre lo he dicho, mi gusto por enseñar. Es muy grande y se me da a enseñar. Entonces lo que trato es de explicarlo tal cual. O sea, si estás como si estás en la escuela, mira, tus ingresos son estos, tu patrón ya te descontó, ya pago por tus ingresos. Así, peras y manzanas prácticamente. Me enfoco mucho en hacer como, tengo, tengo ahorita la capacidad del tiempo y el gusto y las ganas, porque voy empezando. <risa> de atender a cada uno de los clientes a su, a su medida y a sus necesidades entonces para mí cada persona insisto o sea para mí cada persona que ayudo más que un cliente de verdad que sí le busco las formas de que se beneficien ya de esta relación eh, por decirles algo no alguna vez tuve un acercamiento con una con una tortillería el señor ya mayor adulto me dice, es que todo mundo ya sabemos que no quiere pagar. O sea, ¿y qué hago para pagar menos? Entonces, al, al analizar la situación de este señor, resulta que tiene su tortillería. Y el acercamiento que tuve fue ofrecerle, o más bien, que si sabía de las devoluciones a favor que puede tener por el IVA de la venta de sus tortillas. Entonces, me muestra sus declaraciones y oh, sorpresa, ¿no? O sea, pagando IVA, y yo, pero ¿por qué está pagando IVA? Usted no tiene nada de IVA que pagar. ¿Ah, no? Pues total. <risa> ¿Ah, no? <risa> sí, pues total. Adelante, adelante, perdón, de repente así yo hablo. Güey. Por eso me en el astronauta, <risa> siempre anda en la luna, anda en la luna. Si tú escuchas una voz, tú... como si no fuera Continúo. Con Continúo, continuo. Oye, Blanca, antes de que continúes, fíjense que, que no, te digo, en, sí. en las redes sociales te están mandando saludos por aquí, Trajo Porra, por supuesto. Aquí Mari Limón te manda, te manda un saludo, porque es tu hermana. Aquí Amalio, sí. buenas noches desde allá, desde Chiapas. Un abrazo, mi estimado eh, Amalio. Vero Rodríguez también nos manda saludos. Dice Rosario García, ¿se le extrañó el programa anterior? Eh, me imagino que se refiere a ti, Efra, o a mí. Ya no sé. Rosario García, dice... A mira, los dos. Y, <ríe> <feliz> <ríe> vez, ¿no? eh, Derek Ruiz, felicidades a mi tía Blanca, que está aquí, Gus Gómez, muy buenas noches, te mandamos un saludo y un abrazo, por aquí Mari Limón, si te ves muy bonita, felicidades, estamos contigo, eh, por aquí Ros, eh, Rosario García, muy buenas noches, nos dice aquí que falta el contador Enrique, recordarles que el próximo 25 de mayo, que es el Día del Contador, estaremos transmitiendo este programa eh, versión en vivo, desde el Hotel Ramada, aquí en Reforma, en la Ciudad de México, en la cual todos están invitados, obviamente nada más es un grupo selecto, entonces ya hay pocos lugares, ya nada más hay, creo que, si mal no recuerdo, 20 lugares, porque obviamente va a ser nada más un grupo, un pequeño grupo en el cual podemos tener en el, en el bar de este, de este lugar, entonces, pues ahí estaremos hablando también de romper paradigmas. Por aquí nos dice eh, López Limón, desconcertante, a Mario Lejo, la declaración anual con saldo a favor no existe, ¿no? este Nos manda saludos por aquí, Diego Diego Ulises, nos, nos manda saludos, y Enrique Galván, buenas noches, saludos desde la ciudad de Cantera Rosa, La Colonia Morelia. Muy buenas noches, mi estimado Enrique Galván. Y bueno, le doy la palabra, maestra, discúlpeme ahí, de repente me entrometo, me pero adelante. Bueno, retomando, o sea, digo, ¿cómo, cómo el miedo te hace incluso pagar y hacer lo que ni tienes que hacer, ¿no? Entonces, al final, con esta persona ya grande y adulta, si sí, le dije, mire, este, por un horario, yo, yo trabajo por honorario de la, eh, un porcentaje del, del importe devuelto de y hasta en un momento en que sea devuelto. Entonces yo le ofrecí esta opción y pues terminó por no aceptarlo. Dice, no, es que a mí me da mucho miedo y luego van a venir a para acá y me van a pedir cosas. Y yo, pues sí, pero usted teniendo todo en orden. Bueno, el punto es que llegas a ese, a ese extremo, ¿no? De que prefieres pagar aunque no tengas que pagar con tal de tenerlos como lo más alejadito posible. Eh, Efra, ¿qué, ¿qué piensas de ello? Porque tiene mucha razón en ese miedo donde tal vez pues no debería ni de existir, ¿no? Personas que, que, que están haciendo las cosas correctas o a lo mejor incorrectas, inclusive un pago ¿no? de lo indebido. Sin embargo, bueno, pues en su, en su idea ellos pensaban que únicamente pagar, pues ya está, ya está padre, ¿no? Antes entendíamos que únicamente con que le fuéramos pagando algo a Hacienda ya estaba bien, hablaba por ahí mi estimado José Alfredo Zaragoza, que le mandamos un, un saludote, decía, antes era el fondo sobre la forma, es decir, bueno, pues con que vayas pagando, wey? pues ahí te la niebla. Ahora parece ser que es más fuerte la forma que el fondo, es decir, si no me tienes realmente... Conforme la declaración tenía que ser, si no me llena ciertos formatos, si no me indica cierta información, pues entonces me vale tu fondo, ¿no? ¿Qué piensas, mi estimado Efra? Pues precisamente esa creencia, ¿no, mi Toño? De que eh, pagando un poquito ya estoy protegido, ya no pasa nada, como que vas a tener tranquilo al monstruo, ¿no? Y en este sentido, como, como lo comenta la maestra Blanca, ¿no? De acercarte a la autoridad fiscal, y, y creo que lo que nos comparte es sumamente importante de transmitirle esa tranquilidad a tu cliente, de decirle, tranquilo, o sea, no, no, no, no te va a pasar a, a, a mayores cosas, no como por ejemplo, eh, el hecho de que vayan a tramitar su firma electrónica, ya para ellos es una carga emocional muy grande, de, de, de híjole, pararme frente a la autoridad, como si... Eh, estuvieran en la boca del lobo ¿no? y fuera a comérselos prácticamente entonces pues esta, esta visión de brindar esa tranquilidad pues es incluso decirle ¿no? lo que va a suceder de manera anticipada, ya cuando el contribuyente sabe lo que va a pasar eh, como que toma cierto valor y dice mira, ni te van a detener ni te van a juzgar ni absolutamente nada, lo que va a suceder es esto, te vas a presentar, vas a pasar con tu cita, seguramente. Este, te van a tomar las huellas digitales de tus 10 deditos, vete preparándote <risa> para ello, lleva los sí. limpios. Este, recuerda que te van a tomar una foto del iris también. O sea, y cada uno de los pasos que se vayan haciendo, y al final ya te van a decir: muchas gracias, aquí están sus archivos y adiós que te vaya bien. Aquí está su constancia de la FIE. Y, y de esa forma, tal vez eh, anticipando estas situaciones, pudiéramos brindar, como dice la maestra Blanca, esa tranquilidad, ella, ella, por lo que observo, se lo trató de brindar a su, a su contribuyente de la tortillería, ¿No? Diciéndole, mira, <ríe> esto ¿Sí? no lo debes de hacer, esto es lo que está en regla, esto es lo que se tiene que hacer, está esta posibilidad, tienes este camino, tratar de brindar precisamente toda esa seguridad, y pues ni aun ni con ello, ¿No? Parece que la tranquilidad es mejor, sigo pagando poquito, porque eh, hay una creencia, ¿No? También que se va formando a través de la historia con los empresarios, la creencia de que mientras no soy revisado, entonces las cosas las estoy haciendo bien. Cuando uh, revisan al que las cosas les, la, las hacen mal, ¿no? Y pues esa falsa creencia también nos hace pensar o no poder establecer otro tipo de mecanismos, ¿no? Dicen, pues, si siempre he estado en la misma sintonía y siempre he hecho lo mismo y he pagado IVA sobre lo que no tengo que pagar y no he solicitado devoluciones y nunca me ha este, molestado, entonces mejor ni me muevo, sigo en la misma, ¿no? Entonces, pues vaya que, que, que, que es algo parecido también a lo que sucede con, lo, con los medios de defensa, es para qué me bueno. peleo, porque si me peleo, este, van a venir después a revisarme otra vez y, y entonces <risa> eh, mejor no hago nada, ¿no? Y pues nos quedamos sin hacer valer nuestros derechos y luego nos quejamos por un, eh, no te diré, por un estado de derecho donde prevalezca la justicia. Pero cuando tenemos la oportunidad de hacer valer nuestros derechos, no hacemos nada. Es correcto. Así es. Ya no digo más porque si no. No, <risa> Bueno. Encantarte. En la catarsis sí. Viene está bien. Con, Estamos con en confianza. No, no me conocen con cuando hago canal. No me Totalmente, totalmente. Total. Nadie nos está viendo. Nadie va a con Total. No, y es que ahorita que comentabas eso de la firma, sí trato, a, a los que ya están, digamos, en un, en un rol de su actividad y de sus declaraciones y todo, lo que busco es Sinceramente, yo busco puros beneficios para ellos, dentro de lo que se pueda y se permita, ¿no? Pero cuando de verdad les toca desde la primera vez y que la cita, algunas personas, dependiendo la edad, están más familiarizados con la tecnología que otras. Entonces, por ejemplo, desde decirles que, que tienes que... Pásame un correo o pásame un correo para manda, as, eh, agendarte tu cita. Y mira, te va a llegar un token, y pásame ese token, y ahora te va a llegar una confirmación. De, desde la cita, sinceramente no está tan fácil como según lo quiere hacer ver el SAT. O sea, está fácil para personas que nacieron casi teniendo un correo electrónico, porque de otra forma, sí es como que, y, y pásamelo. Y todo ese tedio a algunas personas de cierta edad no se les hace fácil, o sea, sigue sin ser amigable, cómo darte de alta, cómo ir, cómo prepararte para ir. Yo en, en mi poco contenido que tengo, de repente sí trato de ser como muy puntual en que, mira, va a pasar esto, te tienes que llevar esto, eh, les digo, te van a dar tu firma, pero ¿qué es mi firma? O sea, y literal, tengo que firmar ahí o como, no, es, son unos archivos que te van a poner en una memoria para hacer tus trámites, etcétera, pero en realidad sí es cierto, o sea, tiene años que dicen que ya no necesitan contadores, pero en realidad necesitas a alguien que sepa de la tecnología y para qué sirve la tecnología, entonces siento que sigue sin ser amigable, sigue sin ser fácil, sigue sin, sin estar a la mano de todos, porque en realidad el internet existe en todos lados, pero no está al alcance de todos aún. Pregunta, pregunta maestra, Monica. ¿usted es de la Ciudad de México o de dónde? No, yo soy de eh, Guadalajara, Jalisco. Bueno, okay. de zona metropolitana, porque Guadalajara ya está muy chiquito, no cabemos. Ok, perfecto. Ahora, no está mi estimado Enrique, pero algo que repunte Enrique eh, es... ¿Qué pasa con las zonas donde ni el internet llega, no? Donde es más fácil que llegue una ametralladora de internet, no? Y bueno, sobre todo allá donde está él. Entonces, eh, estas personas, fíjense, si, si cuesta de repente explicarles, no, qué es la firma electrónica, qué es una contraseña, cómo se genera este papel, este documento, qué validez tiene, qué alcance jurídico puede llegar a tener. Imagínense la gente que está, pues, en, en, en lugares donde no llega ni tan siquiera el Internet, mi estimado Raíl Martín, mi estimada Blanca y Pepe Soto, estos lugares donde no tienen ni tan siquiera acceso, sin embargo, también tiene que contribuir conforme al 31 Fracción Cuarta Constitucional. Adelante, me estimado Martín. Igual como nos decía la contadora Norma hace algunas este, sesiones, ¿no? Ella está en Guatemala ah, sí. y tiene que ir a Oaxaca para ver todos los trámites con el Sandoz, se vuelve imposible, ¿no? Sí, se vuelve, se vuelve se vuelve todo un tor tortuoso, literal, ¿no? Y son cosas que también los contribuyentes no entienden, ¿no? Que te, que que a veces... Pero oiga, contador, ¿por qué me cobra? ¿No? ¿Por qué me está cobrando cuatro mil o dos mil o tres mil pesos, no? Si yo nada más veo que usted va y hace algo en la computadora no cobra, y listo no, este pues no siente que porque no lo ven, el problema también de la gente no con nuestro trabajo que es que no lo ve eh, algo, algo que puedan ellos tocar, no entonces como no, no es, es físico problema, sino es un servicio es que no pues ve, eh, se vuelve complejo también el hecho no de no poder no sé si lo voy a decir si serán, poder, no sé si dicen en que Israel este, no allá donde está Efraín no se vuelve complejo también en estos lugares donde hay muchos contadores y se reúnen y todo dicen que no puede decir que se venden los servicios sin embargo, bueno, pues hasta cierto punto no, bueno. depende no, qué servicio no? no? bueno, de contabilidad totalidad, totalidad. Ah, ah, okay, hay que okay, saber okay. y hay que saber depende, de qué depende forma qué servicio. vas a interactuar depende, con, el, con el cliente decía ah, uh -huh. la gran mayoría de depende, mis clientes son referencias el amigo de un amigo le va contando, fíjate que está llevando bien las cosas conmigo, etc pero también los amigos esta blanca que te llegan contribuyentes destrozados, o sea, de de repente entran y dicen, oiga, me llevo este papel y ya lo ves. Que tenía contador, sí, de mi contador la me, la me daba este papelito de y decía que esto ya pagaba mi cuenta, y de repente lo veía y, y únicamente guay, salgo escrito ahí de 19 mil pesos, ¿no? ¿Y cuánto le, le, le, le cobran? ¿No? Yo le estoy dando cada ¿tomino? mes 13 mil pesos, 19 mil pesos. Y checa sus declaraciones, ¿y qué crees? No hay declaraciones, no hay declaraciones de opinión de checa, completamente ahí, con varias faltantes. Adeudos. Adeudos, inclusive ya hasta con crédito fiscal, o, eh, no, eh, ¿no? y entonces también te llegan que hay contribuyentes que te llegan destrozados ¿no? y de repente sabes que a la una persona te llegan que de, estaba desactualizada, por miedo también hay personas que, que con el paso del tiempo no se actualizaron eso que acabas de hablar de, de la tecnología de la información y, lo, y se lo decía ahorita en un curso que estamos en, en eh, personas físicas antes pues, lo hacíamos a mano o en la, la de máquina de escribir, recordar ¿no? máquina de, de, de, de escribir y persona de ya, de ya de entregabas formato ahora lo tienes que de la computadora y hubo muchos contadores digo Pepe que se entregaba antes en del internet. ahora embargo, que en en hay en muchas personas rico, que, y hubo muchos que pues, sí, se quedaron, se quedaron, o sea, vieron los Twitch ni sino Pepe cuando hizo lo que fue aquí sí, a ver, no, no, no, Nos dicen no, no, que se escucha no, doble tu voz, a ver si otra vez nos dicen por eso le decimos el astro parece el tema del sonido. Vez, ah, no. Ahorita esto la abrió esta la aplicación del Sadirí, imagínese qué frase le salió plena para el, de, de, el grabar. Ahorita esto la abrió esta la aplicación estas ganas de nada menos de ti, o el sea el Sad te lo pone para que grabes tu video del Sadirí, me encantó, ¿no? Estas ganas de nada menos de ti. Y a poco no, mi estimada maestra Sofía, no tiene, no tenemos ganas de acercarnos al Sad. Algunos no, la verdad por, no algunos dan por pecados. Algunos por pecados. Otros pero, porque nos están infundiendo miedo a otras personas. Pero realmente, si como bien lo dices, si estamos bien, pues de qué nos vamos a preocupar, ¿no? Pero es que mira, aunque estemos bien, por ejemplo, con esta nueva, con la miscelánea que salió de que depósitos mayores a creo que eran 15 mil pesos en efectivo, se va a estar avisando al SAT mensualmente, todo esto infunde miedo porque hay sin fin de motivos por los cuales tú recibes un dinero en tu cuenta, sin fines, desde que ya vendí tal producto, desde que me depositó el papá de mi hijo, desde que mi esposo, mi tía de fuera me manda dinero, X y Y, entonces ese tipo de cosas son como, estamos en la, era de la información. Y prácticamente se viraliza todo aquello que da miedo. Entonces, van y te dicen, o sea, no, imaginémonos no contadores, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa, vendiste X o Y producto que tenías por ahí, te sobraba. Y luego escuchas de este tipo de noticias y dices, ¿cómo me va a afectar? Oye, si es cierto que ya me tengo que dar de alta. Oye, yo tengo depósitos, este de cuál, ¿Cuál régimen me conviene más? Yo, espérate, o sea, ¿por qué te depositas? Tal vez ni es necesario, pues, pero de verdad que sí es una cultura súper super aterradora el hecho de que te estén bombardeando a cada rato con información, de hecho, con desinformación. Porque al final, lo que tienes que hacer es analizar tu situación personal, única, y revisar qué es lo que tienes que hacer para estar de manera formal con tu actividad, si lo necesitas o no, si ya estás dado de alta y ni por acá te das sabes Entonces, sí creo que todo viene desde una, una doble moral, digamos, con el SAT, de que te dicen, sí, para que tú lo hagas muy fácil y que tú tributes y que tú todo, pero luego te amedrenta, como ya bien decían, con tus este, correos invitación y que revisa tu buzón, Insisto, gente que ni en cuenta con correos y luego le llega un correo de revisa tu buzón, tienes un acto administrativo y ¿qué es un acto administrativo, no? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y, o sea, a lo mejor no hiciste nada, pero pues ya te llegó el buzón, ya te asustaron y ahora corres y buscas a un contador. Oye, por Entonces, cierto, incluso hasta da sí. miedo que te pidas tu teléfono, ¿no? que des de alta tu teléfono. <ríe> ¿Sí? Ya con eso ya perdí privacidad, ya sé que me tienen en foto, en huellas, como dice Efra, ahora mi celular, le invito, sea, ¿no? Sí. Y, y obligatorio. Y luego, y, y luego, como dice la maestra blanca, llega el mensaje al buzón tributario o llega el mensaje al correo electrónico y de inmediato el contribuyente, ¿qué hiciste contador, ¿no? También, ¿qué hiciste que ahora me están llegando los mensajes, ¿no? Y no es que ya uno uh -huh. haya hecho algo, es simplemente a veces el sistema o el algoritmo que es tan querido por mi querido paradigmático Martín, bueno, pues el algoritmo dijo que todos, hay que recordarles que el 30 de abril, ah no, el 2 de mayo, ¿no? Se vence el plazo para presentar la declaración anual, y bueno, pues es solamente un recordatorio, ¿no? Y, y no tanto es de que uno, uno haya hecho algo, alguna situación ahí de riesgo, sí. pero nada más, eh, eh, no sé, no, no sé si, si en ese sentido, mi querida maestra, eh, ¿Qué le pone de mayor nervio al contribuyente? ¿Acudir al IMSS? En este caso con Don Pepe. ¿O acudir al SAT? ¿Cuál, cuál le da mayor, mayor temor? <risa> <risa> Híjole, está difícil, ¿eh? Está difícil. Pero Yo que pienso que cualquier... Y, y con el astronauta, ¿no? Y que lo mande con... un. <risa> <con>, a, <ver, risa> a ver, bueno, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Me dice por aquí... Eva Limón, que hablo muy rápido, así ya me escuchan bien, ya no hago eco. Es que es astronauta, entonces por ello ya, ah, no, es que, claro, es, que es no, escala no. la luna y es otro tipo de, de dinámica ya. Acuérdense de que allá arriba no hay gravedad, entonces pues, <ríe> se fluyen las palabras. Yo, yo creo que estimado Pepe Soto que, que está más cabrón de ellos, o sea, la neta, con esos cuates te medio amensas. Y a mí me tocó en una empresa, estaba yo trabajando y de repente vi entrar gente y me dedico al, al, al contador. En ese, entonces, en una opción, oye, ¿quiénes son o qué? Levantaron mi máquina con todo y yo tecleando y ¿Mm? tomaron un folio de abajo. Le digo, ¿y estos clientes? Es que están, hay, hay un crédito del IMSS, entonces están revisando este, pues todo el activo de la empresa, ¿no? Dije, en la va a haber embargo. Y, y, Tenían prácticamente una semana de no pago de, de, de IMSS y son así, o sea, esos cuates son de volada. Yo lo que no sé, Pepe, y aquí quítame una duda. ¿Les pagan una comisión a estos cuates por llegar a, a, a revisar y todo de IMSS? Sí, sí, les pagan. ¿Sí Los ¿sí hay notificadores. ¿Sí hay les un... pagan, ¿Es, es un, es un bono de productividad. Ah, bono de productividad. Entonces, por eso ellos, eh, ahorita en la mañana, por ejemplo, me decía un usuario que si tenía que pagar gastos de notificación sobre un crédito que ya estaba pagado. Solamente que el, el notificador todavía trae la orden sin la actualización del pago. Obviamente, pues, al, al no deber nada, tú presentas la evidencia del pago y no proceden los gastos de ejecución. Pero el señor cobra, cobra un bono sobre eso que no me acuerdo si fue en, en México o, en, o aquí. Nada más me he movido en Chihuahua y aquí. Pero no me acuerdo. Cuando una persona me comentó que ellos se quedaban con ese dinero. Porque ya el Seguro Social sabía que no procedían. Entonces, como mucha gente los paga y después no va a solicitar el recibo oficial. pues se cuenta que el, el ejecutor no lo reporta. Claro, no. no lo reporta, pero ya no. con el, el recibo foliado. Si te dan un recibo foliado, ahí sí ya se, ya se fregaron. Pero cuando tú se lo pagas y no te dan nada, te das de cuenta que. Sí, no me lo, quedé lo regalaron. Oye, Pepe, pero eso fue en otros sexenios, ¿eh? Ya no pasa. Eso. Ahí robaban más. Ahí robaban. Sí. No, no, ya sí. hoy es. Hágane, ya se acabó no, la corrupción. Ya. Eso. No caigamos si no, que... en otros datos, ¿eh? Si algo sí debo decir de Inch es que es súper rápido. O sea. Más que el SAT, la neta, sí. Sí, sí, en cuestión de sí me da más temor de verle. Si yo tuviera eh, en mi cuenta bancaria debo dar do dos personas, el SAT o el IMS, yo le pago en automático al INFI, antes de, de, del SAT. Porque sí son con una rapidez y una habilidad. O sea, ya, ya casi casi un minuto después ya lo tienes en la puerta tocándote ya con la pinche hoja en la mano, ¿no? Son rápidos Es que saben qué pasa. Bueno, no sé, sinceramente aquí sí, si me iluminan, está muy bien. Pero pasa que con este nuevo tema de que te pueden congelar las cuentas, si, si relacionan o cruzan adeudos, porque me pasó también con un cliente, le con, tiene un adeudo de Infonavit y en automático le congelan su cuenta bancaria. Y pues, o sea, como el Infonavit sí puede y el SAT aún no? Porque si debo en un lado, pues debo en el otro, en teoría. Pero sí es mucho más efectivo este IMSS, Infonavit y no sé cómo con qué fundamento pueden hacer esto. Incluso el, el otro día escuchaba una, una conversación acerca del, de la, del congelamiento de cuentas que prácticamente es con una presunción incluso. O sea, no es que ya tengas un crédito, no es que ya te hicieron tu... tu te determinaron pues tu crédito, no han hecho nada, pero simplemente tienen la presunción de que hay lavado de dinero, apoyo al narcotráfico, etcétera, y directamente. Entonces, pues es, es, es equiparan el adeudo al Infonavit y al, al IMSS con un delito prácticamente, ¿no? O sea, porque tienen esa potestad de, de congelarte tu cuenta. bueno, Igual que usted, Blanquita, yo también estoy sorprendido sobre todo con la velocidad del Infonavit. Yo lo he visto ¿Sí? con Infonavit, más que con el Seguro Social, sí. que de hecho el seguro, el, el IMSS no lo hace. Quien congela las cuentas más es el Infonavit. De 10 ¿Sí? casos, 8 los hace el Infonavit con una velocidad sorprendente. Sí. Se, supone, se supone que el congelamiento de cuentas, Maestro frame sigue un proceso proceso que es deriva del procedimiento administrativo de ejecución. O sea, debió haberse realizado ese proceso. Claro. Y después el congelamiento, porque el, el congelamiento es una forma de asegurarme yo, autoridad, el cumplimiento del pago. Pero para eso debía haber hecho un procedimiento que incluso la misma PRODECON lo detectó desde hace muchos años, está incluso publicado en su en su página web que están prácticamente prohibidos, ¿no? Pero sin embargo lo siguen haciendo. Que carece de legalidad, pues sí, mi Efra, ¿no? Ahí está la palabra de que nos congelen, ¿no? Pero al final, ¿qué hacer? ¿Eh, eh, ¿Amparo? ¿Ahí fluye el amparo? Es que no hay nada, sí, porque al final, al final el contribuyente ya no tiene su dinero disponible. Chance ya no puede tener cuenta en ese banco por, por X o Y motivo. Ha, ha habido personas que ya no les dicen, ¿sabes qué? Mi, mi unidad de inteligencia del banco me dice que tú no eres un cliente atractivo para nosotros, entonces no nos interesa ya tu cuenta. Pero y mientras, y el recurso... Ay, me pongo y como si Jaime estamos... Duende, ¿eh? No, hombre. Ay, sí me pongo como Jaime Duende, mano. A ver, ¿qué, ¿qué autoridad es el banco? O sea, no, usted cállese, ¿no? No, Pero, bueno. No, no simplemente... No debería, no. Va a haber expulsación del banco y ya, ¿no? Pero no sé qué tan, qué tan arriba llegue. Creo que les comenté hace dos episodios los que me comentó un colega, ¿no? Me mandó la carta de un banco, el membrete del banco, ah, de sí. Quiero que me aclares, le decía a su cuenta, amigo, quiero que me aclares de estas transacciones o traspasos que hiciste a este proveedor por montos tales, en tal periodo, quiero que me justifiques si tiene relación con tu actividad, y de estos depósitos en efectivo, en montos de tanto a tanto, en este periodo quiero que me justifiques por qué lo está recibiendo en efectivo. Tienes 15 días para contestarme. Si no me contestas en ese periodo, pues lamentablemente no te vamos a poder prestar los servicios del banco. No sé qué está pasando. Si de arriba lo están presionando, eh, yo sé que dentro de los bancos hay mucha presión por la bancaria y la bancaria sí, bueno. va a por todo lo que quieran. Acuérdense que necesitamos... terminar. Ah, no, ya acabó el aeropuerto, ¿eh? Okay, este, ya está don, listo, operando. ¿Qué más dos necesitamos? Este, <risa> dos no. Ah, para el 23 se, se, se va a. a ah, Pepe Soto, ¿vas a, vas a llegar a este aeropuerto, mi estimado Pepe Soto, vas a, vas a llegar aquí al, al Felipe Ángeles. Ah, no, no hay vuelos de allá para acá, ¿va? Ah, perdón, es que nada no más hay como cuatro vuelos. Ah, pero dicen que ya, ya vuelan un chingo aquí. Mi estimado Efra, ¿qué amparo indirecto, directo? directo? indirecto amparo, amparo procede, procede ante este tipo de, de ilegalidades por parte de la autoridad es una completa ilegalidad sí totalmente totalmente es una ilegalidad ya lo ya lo compartía Pepe no para cualquier autoridad antes de proceder al congelamiento hay, al, al congelamiento de cuentas bancarias hay un proceso ahí el congelamiento de cuentas bancarias por qué puede ser por un embargo precautorio como lo comentaba Blanca la maestra Blanca uh -huh. antes de que a, exista un crédito fiscal incluso y el congelamiento de cuentas que deriva de un embargo eh, definitivo, entonces hay una diferencia entre un embargo precautorio y un embargo definitivo, el embargo definitivo es precisamente cuando ya existe una notificación de un crédito fiscal se te, te dio el plazo para que pagaras y si no lo pagaste y por lo tanto se considera un crédito firme y para asegurar el pago ahora sí congelamos la cuenta bancaria, no pero un juego determinó o no? No, lo determina en ese caso la autoridad. la autoridad. La autoridad ya te dio la oportunidad, no lo pagaste y vamos al congelamiento. Pero en muchas ocasiones no hay este proceso, como lo comentaba el querido maestro Pepe y la, la maestra Blanca, no hay el proceso de notificarte un crédito fiscal. Simplemente yo veo que tienes diferencias a cargo y voy a cogerlo la cuenta bancaria, ¿no? Y entonces es ahí donde procede el amparo indirecto, porque desconozco las razones por las cuales me estás... Eh, eh, imposibilitando el, el, el, la disposición de los recursos cuando no hay un crédito fiscal, ni firme siquiera, ¿no? ni notificado. Entonces, si ahí dentro del proceso del amparo se da a conocer una resolución, pues lo procedente es la impugnación correspondiente, ¿no? Pero sí, a, en esos motivos hay que defenderse y bueno, pues esta es una de las cuestiones que algunos contribuyentes, pues les da temor acercarse a las autoridades, ¿no? Por el temor a que, es que si me acerco también me van a congelar la cuenta bancaria, ¿no? O ¿Cómo me vas va a, a eso. Sí, <risa> van a darle. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son parte de los temores. Entonces, eh, creo que para ser un contribuyente, para ser un empresario, para ser un emprendedor, en estos tiempos, yo creo que se rellena de valentía. De, de cierto plomo. De animarte. Sí, de animarte a hacerlo y que, y que van a estar estas situaciones, ¿no? Es decir, si, si me da temor el fisco, si me da temor a acercarme a una autoridad, si me da temor defender los derechos, si me da eh, temor defender y le, este, cuestionar las, las legalidades o no de la autoridad, pues eh, no voy a crecer, por decirlo de alguna manera, como empresario, ¿no? Creo que son a lo, a lo que nos enfrentamos en, en cualquier tipo de negocio Híjole, el, que saben comparado con un trabajador, <risa> bueno, pues un trabajador nada más le retienen el impuesto, se paga y listo, sí, y ya se acabó, ¿no? No hay tanto problema en ese tema, ¿no? Pero ya cuando hablamos en el tema empresarial, pues creo que sí se requiere de valentía, de aplomo, de seguridad, de confianza, de motivación, de pues ciertas cualidades que, que pues al final... Yo imagino que, que a la maestra Blanca también le ha tocado clientes pues, que se estresan demasiado, que son eh, muy nerviosos, con mucha ansiedad y, y cuestiones por el estilo y que también hay que saberlos tratar, ¿no? Que, imagínate sí. que, que uno se contagie de esa ansiedad, que uno se contagie también de esas preocupaciones. Pues entonces ahora, ¿cómo, cómo le ayudamos al cliente, no? ¿Cómo le ayudamos a, a que se presente ante la autoridad fiscal, no? Entonces... Eh, y creo que hay algunos cursos temas de también. Del estrés, tus cursos de manejo del estrés tienen que salir ahí. Exacto. Sí. Así es. Sí. Así es. Y tus pastillas de BM, ¿no? b chica claro. M, ¿no? Para que aguantes, soportes, porque pues, <risa> si no, no. No, no. Y no, es que, no es que bueno, por experiencia propia, de verdad que sí es este, abrumante, porque desde que desde que ir con un notario, o sea, acercarte con cualquier como institución u organización que en teoría te debe ayudar a hacer más fácil la constitución de tu empresa, echar a andar un negocio, el, el estudio de mercado de tu producto. Y tienen cara de Pepe Soto, así bigotones, y los ves así en un asiento, ¿no? Y para, para atrás, tú ya te dio miedo, ¿sí? Sí, sí. sí. La verdad que nada amables, o sea, desde empezar con el, con tu nombre y que cómo le vas a poner a tu empresa y que este no está disponible y que tiene que tardar quién sabe cuánto tiempo y ahora vengan a firmar, porque hasta el protocolo de ir a firmar a la notaría es, es abrumador de verdad, o sea, es como temeroso, eh, aterrador, ay no sé cómo describirlo porque vamos a la notaría y la notaría tampoco te da ese ambiente como de confianza, de tranquilidad, de que no, todo está bien, o sea, nada más vienes a firmar, no pasa nada, y fíjate así que, es con todos. Fíjate que uno de los modelos que, que debemos decir del, del pasado gobierno, digo, no estoy echando flores ni nada, pero esto de la sociedad por acciones simplificadas, era un buen plan, había nacido en otros lugares como España y Colombia y le había funcionado muy chingón. El problema es cuando la pinche Secretaría de Economía también tiene un desastre en su página. Y, no, y por más que quieres te bota, este, luego ya no carga, y entonces nada más te permite poner el objeto social así diminuto. Y entonces hubo también, eh, no hubo una falta de difusión sobre cómo constituirla y, y quiénes podían estar ahí, para qué te iba a servir, qué te ibas a ahorrar. Nada más, la gran mayoría de los contadores se fueron con base en vamos a ahorrarnos... Eh, los cinco mil, ocho mil, diez mil pesos, 12 mil pesos de la constitución de una sociedad para hacerla a través de la Secretaría de Economía. Ese no era el punto. Creo que el punto Así era es. lo que ahorita, lo que ahorita la, la, la maestra Blanca está diciendo. Evitar ese engorroso tema del pinche notario de ir a sacar la cita. Ahora, <risa> para sacar una pinche cita, bueno, es más fácil que te diga tu crush que sí, a ir a sacar la, la cita en el SAT, ¿no? Porque... Tienes que estar de madrugada, le tienes que pagar a un cuate para que esté cazando citas. Es, es un rollazo así inimaginable. Sí. Sin ah, embargo, A ver, es... Toño, Toño, ya dijo el SAT que el problema es el contribuyente, porque cuántas citas no se otorgaron, no llegaron, llegaron tarde, les valió gorro, ¿Ya? no puedo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El demonio? ¿O el que quiere bailar con el demonio? No, los, los trámites gubernamentales son enormes. Ahí te va aparte, Blanca, de sacar los permisos municipales, como la uh -huh. apertura, funcionamiento, este, permiso de, de, de, de estos cuatro, de bomberos, ¿cómo se llama? De protección civil. Protección, de protección civil. civil. Este, el impuesto sobre nómina, apenas nos pasó un caso, fíjate, fuimos con el acta todo, ah, porque para esto, para impuesto sobre nómina, nos piden a los dos, este, socios, con las credenciales del director. ahí estamos bien bonitos, oye, nos llegó la invitación, ya sacamos la cita, venimos, no hay sistema, eh, ok, y entonces, pues no hay sistema, y entonces, ¿cuándo? Es que no hay sistema, y si me llega un requerimiento, ¿qué voy a hacer? Cálmese, cálmese, no, no, no voy a estar ya saben cómo no voy a estar más. o sea, a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Yo, si o sea, cumple, digo, ya Yo hiciste tu qué? cita... Ya hiciste tu cita, ya te pusiste de acuerdo con tu socio para coincidir en un momento, allá están ahí y de todos modos no puedes. Yo cobro por hora, por hora me pagan. Los... No, no, o, o, espérame, espérame, ¿cómo que cobras por hora? Bueno, por hora mi servicio contable, mi de capacitación, mi servicio, ese tipo de servicios, ¿no? Oye, Entonces oye, este oye. Cuate, este oye, oye ¿no? en, la, en la fila hay otra cosa, te deja formarte y ya después en la fila te dice, ah, este no, pues no hay, no hay sistema. O sea, escucha, no hay sistema. Y luego, ¿qué hago, Martín? ¿Qué hago si ya tengo la invitación, ya próximamente requerimiento? Porque hay que pagar el impuesto sobre el impuesto sobre remuneraciones, ¿no? Sí. Aparte de pagar un impuesto de la renta, un impuesto indirecto como es el IVA, aparte de, de dar cuotas de seguridad social, INSS, Infonavit, aparte, bueno, tienes que también pagar un impuesto sobre nómina. No, ¿Quieres pagar? ¿Y qué te dicen? No tengo sistema. Ya acabó pienso la que también, ¿Qué, qué, qué? Adelante, adelante, adelante. Es que, es que veo sí, que ya Toño ya hizo catarsis, ya le hacía falta, por eso no había venido a los programas anteriores. Y bueno, pienso, ya, ya. ya es que se, se le acumuló todo, toda la energía. Es correcto. Es y correcto pienso que al final pero, sí es un tema cultural, o sea, en realidad el, el meollo de todo, del SAT, del banco, de las dependencias, de todo, de nosotros como contadores, es lo dispuesto que estás a dar el servicio por el que te pagan que hagas. O sea, esta persona que te formó y que te dice, sí, quédese aquí, luego, ah, no, sabe que Siempre no hay sistema. O sea, ¿dónde está tu, tu espíritu de servicio de de, ver, de verdad hacer bien lo que se te paga por hacer? Entonces, sí es, creo que sí es cultural y creo que de repente es lo que a muchos de los contribuyentes no les gusta, o sea, no les gusta pagar, no les gusta sentir que pagan a un contador por no hacerles bien sus, sus, su contabilidad o sus declaraciones, o que al final, o que a cierto tiempo, como ya bien decían, se dan cuenta de que le estuve pagando y no hizo nada. Pero en realidad es cultural, o sea, es en todos lados lo vas a ver. Pocas de las empresas o restaurantes o el bar o lo que... Los exitosos son porque tienen a una persona que les gusta lo que hacen y lo hacen con las ganas de que las personas que van o se acercan tengan una buena experiencia. Entonces volvemos al, a, al punto de que en el banco, en todos lados se repiten, se repiten estos patrones. Pues a lo mejor estaré yo muy como <risas> buscando siempre lo bonito en todo, pero... Creo que a lo mejor ahí está, o sea, hay que romper ese paradigma de que me pagan por hacerlo y como ya me pagaron, pues nadie me va a revisar cómo lo hice, o si lo hice bien o si lo hice mal. Entonces, sí tener como esa, como esa confianza, esa comunicación, tanto contribuyente con el contador como contador con el contribuyente, ¿no? De darle esa retroalimentación, de decirle, mira, hazle por aquí, hazle por allá, esto te va a beneficiar veo, yo, yo lo que hago es que les consulto de repente su facturación, facturas electrónicas que ya tienen, oye, veo que tienes este pago del seguro, lo pagaste con tu tarjeta, eh, te dieron tu factura, la tienes ahí, porque una cosa es que la veas en el SAT y otra cosa es que la, la tengas, o sea, si realmente, porque luego, más bien al contrario, pasa que dicen, si lo pagué, Sí lo hice con mi tarjeta, pero no tengo la factura. Entonces, yo ahí no tengo cómo verlo. No, no hay forma de que yo me entere, pues. Pero sí dar un poquito más, digo, insisto, a lo mejor soy yo muy impetuosa y voy empezando y sí, sí tengo como estas ganas, ¿no? Pero creo que a lo mejor ahí está el meollo de todo. O sea, cada quien hacer su parte, hacerla bien y romper este, estos, estos paradigmas de que también el contador es parte del satán y pues no, no somos. Bueno, algunos, sí. Los que cobran por hora. Ah, bueno. ¿O no, o no mi estimado Pepe? <risa> Uy, puteadón. pues perdón. Sí, no, porque muy callado, él, Pepe. Él, es, él es así, ¿no? Hay que, hay que entenderlo. Volviendo al tema de, de la catarsis de Toño, de que es, es una tristeza que pues el empleado porque al final de cuentas el funcionario es un empleado, claro no, no, no deja de, de ser triste que no tampoco él tiene las herramientas para brindar el servicio. Desgraciadamente el funcionario el que está en el escritorio tratando entre comillas de atender al ciudadano ya también agarró la actitud de que no tengo con qué hacer las cosas. Mira, tristemente yo también trabajé en un, en un gobierno. Y digo tristemente, fue una experiencia aterradora. Que salí asqueado de trabajar en el gobierno. Porque no tienes herramientas. Por eso entiendo a ese funcionario, porque yo fui funcionario. Yo no tuve con qué brindar el servicio al ciudadano. hoy era, era prácticamente trabajar en mi negocio y solamente iba a ser acto de presencia y a pesar de eso, pues, la, gente, la gente estaba consciente de que yo no podía dar más porque yo no tenía de dónde tomar para dar el servicio. Entonces, que af line, por favor. afortunadamente, pues la gente no... Yo no tuve problemas con los ciudadanos porque la, la gente sabía de las limitaciones que, con las que yo tenía. Entonces, por eso entiendo al funcionario, porque dice, no me das. Y tan sencillo es decirle a ese pobre ingrato, no hay sistema. Y hazle como quieras. Yo no sé cuándo se van a habilitar el sistema. No te puedo decir hoy, mañana, dentro de 10 minutos. No lo sé. Entonces, por mucho que Toño haya estado llorando por no haber tenido resolución a su problema, va a tener que regresar otro día. Y si sí, es otro día le vuelve a pasar lo mismo, se va a tener que aguantar. Pero mira, es y diferente. el comunicador no va a poder hacer nada tampoco. Es diferente ¿tampoco? como Toño fue, se formó, llega y ve una actitud de un funcionario que se amacha y hasta con la cara de no hay sistema, no hay sistema, no hay sí, sistema, es que lo de ahí... a que te digan, ah, a que bueno. te digan, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero mira, se fue el sistema, no está en mis Plan. manos. La actitud de Toño a lo mejor es diferente. No, no, no Toño reacciona igual. Ah, pues, igual. No, <ríe> no, no, créeme, créeme, que, créeme que entiendo la postura de Pepe, pasen el pañuelo, por favor, hasta yo yo iba a empezar a llorar, es más, ya quiero a los funcionarios públicos, este <ríe> sin embargo, eh, debo decir, mi estimado Pepe, eh, que muchas de las veces es como, no tengo sistema, voy a ver qué haces, ¿no? O sea, no, no, no te dan otra, otra opción. Lo que te decían otra vez, o sea, una empleada que va, acá, su niña se le acaba de caer, tiene una fractura, y le dice no está dada de alta, ¿no? Su patrón no la tiene dada de alta, me, me habla, oye, no me tiene dada de alta, aguántame tantito, si quieres ahorita voy con tu alta, con el acta con su previa, y ahorita les va a armar un choco que ya me conoce Y entonces ya iba para allá. Y me dice, no, pasé a otro lado y otra otra trabajadora social ya me dio el, este, el, el pase para mi niña, ¿no? Pero son cosas que dicen, no, espérame, también hay funcionarios pasaditos de real. No, la verdad, mi perro, pasaditos de que dices, óyeme, que, eh, no te pases, ¿no? Exacto, o sea, son, así como hay buenos, desgraciadamente, el 80, el 90% son malos, son, son gente que, que yo mismo les digo malacarí vas a tener que ir a soportar malos tratos, porque así son, desgraciadamente así son. Les puedo compartir... Y se escudan, se escudan con no tener los elementos para trabajar, que están hartos de atender gente y decirles a todos lo mismo, no hay sistema. Les puedo comentar un, un pensamiento que tengo, por eso se me viene a la mente... No tan solo en el gobierno, ¿eh? hasta los maestros, en, en, en todos lados vemos gente que está haciendo cosas que tal vez no le agradan, ¿no? Es más, dan clases nada más, es lo único que hay para comer, ¿no? Y entonces hay como que medio doy la clase, medio me gusta Quieren si entregan. Es de trabajo. una hora a la clase, llega a las 7:15 y la acaba 15 a la hora. No, no yo, tu, yo tuve maestros que si sí llegaban así, llegaban muy atrasados porque tenían trabajo, pero ellos prácticamente llegaban por, por las ganas de enseñar. A lo mejor uh -huh. te enseñaban 30 minutos, pero los 30 minutos se los enseñaban así. vámonos. De oro. De oro. Hoy en día, hoy en día hay, hay gente que se tarda dos, que llegó puntual, pero llegan puntual y empiezan a, a, a únicamente. Hay que a darte nada, ¿no? Te consumes dos horas escuchando nada, ¿no? Porque tampoco les gusta su trabajo, porque están ahí, porque únicamente reciben un pago. Igual los funcionarios, muchos de los funcionarios, no les agrada están ahí, pero simplemente, pues, es el puesto que les dio el gobierno, este, pues, porque ganaron, ¿verdad? porque los apoyaron, etcétera. Y, pues, ahí están. Y, bueno, pues, mientras no haya sistema, pues, yo nada más digo, no hay sistema, me volteo y no pasa nada, ¿no? Ni tan siquiera busco en mis hojas, no busco un registro, como la chica que le pasó lo de su, su hombro a su niña. Entonces, este tipo de gente creo que también está plagando todo. Me encima Martín, Pepe, Efraín, me encima Blanca, en todos lados, ¿eh? O sea, hay gente que no le apasiona lo que hace. Lo hace únicamente porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Es más, siento más pasión, no sé, en hacer otra cosa que, que, que, que en ello. Me encima Pepe ¿por qué tan callado? Está asustado, por No, pues ya, ya ya estoy espantado de todo lo que me estás compartiendo, ¿no? <risa> no, pues precisamente imagínate que esto le sucede a alguien que va por primera vez ante la autoridad fiscal, ¿no? Lo que genera ya en el impacto de primera ocasión y luego ya después de que al fin me animé a ir a la autoridad fiscal, ya... Eh, la contadora blanca me hizo el favor de tramitar la cita, ya hicimos todo este proceso de eh, pasar el, el, el, el código, eh, todo lo demás, ya tenemos la cita y al llegar a la cita nos digan, pues, ¿qué crees? El sistema se cayó, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cómo lo solucionamos? ¿Cuál va a ser el siguiente paso, no? Y pues Bien. la respuesta ¿cómo? vuelve a sacar otra cita, pero ahí entonces, pues yo no soy el que está fallando como contribuyente, ¿no? Volver otra vez a realizar todo el trámite previo, pues ya, ya en este caso ya, ya vencí mi miedo, pero ese miedo ahora se transforma en un enojo, en una frustración, sí. porque bueno, pues ya al final estoy frente a la autoridad, al final me convencieron para estar aquí, y bueno, pues la primera experiencia que tengo es que el sistema no funciona, entonces imagínate la, la idea que se me va generando para futuros trámites que pueda claro. tener con la autoridad fiscal, ¿no? Ya Entonces, no quieres aunque, hacer de, nada. Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué, contadora? Pues eh, yo Mejor veo que no. la, la, la <ríe> ves con toda la motivación para que yo fuera, pero pues ya con esto que pasé, pues, pues cómo poderlo manejar después, ¿no? Decirle, pues no siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero aquí viene ver, es, es, es, esta parte que, sí, que, también. Que, que nos deja claro, ¿no? La, la, la maestra. Y responder con profesionalismo, con compromiso, o sea, lo, el servicio que al final estás, estás brindando y tampoco dejarlo solo, ¿no? Tampoco dejarlo solo de que, bueno, pues, ¿qué cree amigo? Pues ya no hay cita, bueno, pues no es mi culpa, ¿no? Tampoco es del sistema y, no, como que eso le va a generar mayor frustración también a, a, a tu cliente, a tu futuro cliente, ¿no? Sino también acompañarlo, tenerle palabras ahí para para ver cómo. De aliento. Palabras de aliento. No, sí. Va a, salir el Antonio, va a salir el Antonio que no. vive. Del Oye, ¿y no, y saben que, saben que es una cosa que empeora eh, esta situación es la pandemia. O sea, ya tenemos el tema del sistema de los funcionarios. Una frase que me encanta y que en casa la repetimos mucho, dice, mira, para ti puedo ser el cliente 500 del día o la persona 500 que atendiste, pero para mí es mi primera experiencia. Y tú al estar harto y cansado y todo de todo el día o de todo el mes o de veintitantos años que tienes aquí, me haces mi experiencia muy mala. Además, que el tema de la pandemia impersonaliza más estos trámites. O sea, ¿tienes cita o no tienes cita? ¿No tienes cita? ¿No tiene cita? No se puede, váyase por allá. ¿Tienes cita? Pásale por allá. Y no puedes ni estar en la fila, ya no platicas con el de atrás, con el de adelante, ya no tienes como tanto esta interacción de, de minimizar un poquito tu miedo, de compartir las dudas que tienes, de preguntar. Ajá, exactamente. Y además, esta está como siendo mucho esta autoridad que el SAT le está dando a los bancos que en realidad las personas se acercan al SAT no porque quieran darse de alta, no porque tengan una actividad, sino porque en el banco resulta que ya te asignaron tu RFC, pero tú nunca en la vida has visto tu constancia y ahora te la piden para X y Y trámite. Aseverando que tú ya fuiste al SAT y que ya te asignaron tu RFC en el SAT y que ya tienes esa constancia. Entonces, sí son muchos temas que influyen directamente en cómo ve una persona, un trabajador común, tu relación o cómo iniciar esta relación con el SAT. Oigan, incluso ahorita he visto en redes sociales de que ya la, la gente de recursos humanos de todos los negocios empiezan a pedirle la constancia de situación fiscal a los trabajadores, ¿no? Por el tema del código postal para el timbrado de los CFD de nómina. Y ya empieza, oye, yo soy un trabajador, me pagan lo mínimo, vengo a chambear, me voy a mi casa. Aquí en sí la empresa me, puedo, no? me diste de alta. O sea, Tú que... hiciste todo. Y yo, la verdad, como trabajador, yo he visto muchos de que pues, no saben ni qué es el SAT. Pero te dicen que fin. está bien fácil y te dan ah, bueno. la liga para SATID. ID. La, y oye, pero de, ¿y luego qué sigue? La Liga de la Justicia, ¿no? Pero, o de la Injusticia. Pero yo creo que empiezan ahí a mover, a cimbrar, ya están cimbrando a todos los trabajadores en este tema de constancia sí. Y dice, bueno, ¿y, ¿y esa? ¿En dónde ¿Y trato? qué es eso? ¿No? Exactamente. No, no, le no me formo, voy y me formo. Y luego me dice, y hay gente que está trabajando y dice, es que ni siquiera me dan permiso para salir a tramitar la constancia. Entonces, ¿cómo le hago? Y desinformación entre desinformación y luego... La gente de Recursos Humanos, Pepe, si lo has visto últimamente, si no trae tu constancia, va a haber el X o Y represalios, ¿no? Porque si no, uh -huh. no sale el timbrado del CFDI de nómina y nos vamos a meter en broncas nosotros, va a hacernos le hacen un, un teatro donde es algo tan sencillo como solicitar su constancia de situación fiscal. ¿no? Mis estimados, vamos aquí con los amigos de las redes sociales. Por aquí, eh, Gabriel, el maestro Gabriel Cordero nos dice, el penúltimo párrafo del artículo 150 del Código establece que los gastos de ejecución se destinarán al establecimiento de un fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el público en general, de cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de formación de funcionarios fiscales, salvo que por la ley destinen esos a otro tipo de fines. Aquí nos menciona mi estimado Cordero. Por aquí César Navedo, muchísimas gracias por estas 200 estrellas, muchas gracias mi estimado César, te mando un beso Martín, te mando un beso hasta allá, que dice que está en la... Ya los anotaron. Muchi muchísimas gracias mi estimado César, y bueno, esperemos verte acá, recordemos que el 25 de mayo vamos a tener un evento presencial ahí en el Hotel Ramada, en la Ciudad de México, donde estará... Martín Rojas Tamayo estará, Pepe Soto, mi estimado Efraín, y por supuesto, Enrique, eh, Enrique estará con nosotros, que el día de hoy se fue a cortar aguacate, ya saben que le queda muy cerquita, bueno, pues entonces allá anda. Me, aquí William Gutiérrez también nos manda saludos, mi estimado William, que nunca faltas, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, también te esperamos este 25 de mayo que estés con, con, con nosotros, y comentarles, bueno, también tenemos el diplomado de constructoras, en el cual va a estar Martín Rojas Tamayo, Pepe Soto y Enrique Corona, dando este, sí, sí, Pepe, tú vas a estar hablando de siroc de Ciroc, estarás eh, en este Pepe Soto tiene el diplomado de ins aquí en Census Capacitación, entonces mándenos el mensaje ahorita para pues, apartarles sus lugares. Y Efraín, pues estas cartas de invitaciones estos requerimientos que les han llegado a las personas de que pagaste, pero tiempo después ya te había requerido el pago y entonces, pero ya lo hiciste y ahora después de tiempo 2018-19 les empiezan a llegar pues estos requerimientos y para eso también hemos armado un taller de cómo aclarar este, este tipo de situaciones que la autoridad te está mandando, ¿no? Si buscas a lo mejor la condonación del 100% de la multa Sí, tal vez eh, vayas un medio de defensa. mi Misman Frainer es el, el, el experto en esta área. Y bueno, pues en este taller estará resolviendo seguramente algunas o muchas de las dudas que ahorita están teniendo las personas, sobre todo los contadores, porque les están mandando mensajes de: oiga, ya me llegó un requerimiento, una multa de 14 mil 500 pesos por una declaración y son siete, ¿no? Entonces eh, estoy pensando si saco el pasaporte y me voy a Guatemala, me voy a Honduras o a ver a dónde, ¿no? Para que no me encuentren. Porque la verdad, con lo que me están exigiendo a vivir en Honduras, pues ya me sale más barato este, viajar a otro país, ¿no? Veo para el sur, no para el norte, pues de todas forma ya nos estamos hacia el sur, cada vez Venezuela está más cerca de nosotros. Entonces, no pero, eh, pues, todo este tipo de taller los vamos a estar teniendo Pepe Soto, Martín Rojas Tamayo, mi estimado Efraín y Enrique Corona, eh, el diploma de constructoras, diplomado en IMSS y este de las cartas invitaciones y el taller para aclarar este tipo de situaciones lo va a tener estimado Efraín aquí en Census capacitación recordarles 25 de mayo vamos a estar en vivo en la Ciudad de México ahí nos van a prestar pues este mm. pues un lugarcito no para echar un cotorreo vénganse con nosotros un snack este por ahí decía alguien pero es que yo no bebo nos puede donar su bebida no se preocupe estas <risa> estas aguas de que frutas, sí. Pepe Soto se las toma como si fuera ya como ya. si fuera agua, agua de esos ya son perfecto. pretextos, esos son pretextos, con nosotros ni te vas a dar cuenta de lo que estás tomando, así eh. te lo digo Oigan, voy. Les, a preguntaba, les preguntaba al inicio, digo, yo voy iniciando en este proyecto de cuenta Clara, por ahí supe que, bueno, por ahí me contactaron, pero ustedes cómo coincidieron? Te decía, yo vendía. Eh, es Martín, una pregunta muy, es una pregunta muy personal, eh, Blanquita. Un día, un, un día ¿Vale? me dice, dice Efra, quitaron el, el dictamen, quitaron el dictamen, ¿verdad, Efra? Y entonces, al momento de quitar el dictamen, pues, por ejemplo, Martín Rojas se quedó sin chamba, entonces él voleaba zapatos afuera de un bar, yo vendía cigarros, yo vendía cigarros, por supuesto que Pepe Soto siempre ha tenido dinero y siempre, pues, no Yo no les... he batallado. Entonces, él, nos da, él nos daba buenas propinas. Exactamente, ahí fue donde lo conocimos, Efraín lavaba los carros, ¿no? estacionaban ahí en el, en el barcito, y bueno, pues ahí chambeamos los, los, los tres, un día nos conocimos con Enrique Corona, que también vino a, vendiendo aguacates, y pues dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos este proyecto de rompiendo paradigmas? No, no, no es cierto. Y encima Martín, pues tiene ya bastante tiempo que, que nos conocemos, y más o menos unos cinco años, yo creo, ¿no? Cuatro años, cinco años. Un Poquillo más, que empezamos dando cursos allá en México con ¿sí? censos. Eh, cursos, obviamente, presenciales, cuando se podía presenciales, estamos retomando el presencial poco a poco. Pepe Soto, igual, más o menos entre cinco, seis años. De hecho, cuando acá, eh, pre, bueno, empezó census capacitación nos conocimos, mi estimado Pepe Soto, acá en la Ciudad de México, todavía vivía en Chihuahua, todo ese tiempo estuvo viviendo acá en la Ciudad de México. Mi estimado Efraín, pues, tendrá dos años, dos años y medio que nos conocemos por acá, de, de mi estimado Martín, y también una serie de personas en las redes sociales, que este, algunos siguen siendo nuestros amigos, otros ya no tanto. Este, les mandamos también un saludo, por supuesto. La otra vez subieron una bonita foto donde estamos todos este, reunidos. Este, mi estimado, te extrañamos, te extrañamos, vuelve a casa, también te queremos. Pero bueno, nos conocimos ¿no? en esta eh, cuestión de las redes sociales, cuando empezó este eh, Facebook a, a hacer grupos, etcétera Ahí contacta Pepe Soto, entre otras muchas personalidades de las de las redes de los contadores, ahí contacté a mi Simón Martín, o por supuesto a Efra, a Roberto Valenzuela, ¿no? Por nombrar algún, Enrique Corona, que está en este programa, eh, ¿alguien que se me vaya pasando por ahí, mis estimados? Por ahí no sé, pero Julio Constantino. Julio Constantino, por supuesto. ¿Alguien más, mi Efra? ¿Alguien más? A don José Luis Arroyo, también ya, ah, incluso claro. ya lo tuviste también aquí. Sí. José Luis Arroyo, también el maestro, este, doctor a la triste, ¿no? Que, que, que de repente... Santillán. No, no, uh -huh. Está Santillán, A la triste, que, que de repente está con nosotros también, lo conocimos por aquí. A ah, eh, Raúl, eh, Raúl, sí. este... El, López Villa. Ahí no Juan Raúl López Villa, ¿no? Juan Raúl López Villa, el maestro Arnulfo, Sánchez Miranda, al cual le manda también un saludote. Eh, pues varios, varias personalidades por aquí, don Alfredo Zaragoza también, ya por ah, don Alfredo Zaragoza don ¿no? pues Alfredo Zaragoza, que también eh, Mario Beltrán, Mario Beltrán, por supuesto yo te mandamos un saludo, aunque vuelve a casa, vuelve a casa y bien, pues, eh, nos fuimos conociendo, nos fuimos conociendo, nos fuimos haciendo amigos y bueno, pues aquí andamos en las redes sociales este, en la que, Sofía, te agradecemos en mucho de que estés en este programa de Rompido Paradigmas este es tu espacio, cuando quieras tú regresar gracias la gran mayoría de los que nos están escuchando, pues, son contadores, ¿no? Eh, la gran mayoría de ellos este, tienen servicios contables, ya sea a través de un patrón o ya sea a través, pues, obviamente, de sus propias despachos, de sus propias marcas. Y, bueno, pues, han ido, con base en ello, también eh, aceptando la marca de su Capacitación ya hace seis años. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y este programa de Rompiendo Paradigmas, que inició prácticamente, Martín, si mal no me equivoco, en junio del dos No, en el junio de 2020 Junio de 2020, después de la, de la pandemia, le dije a Martín, oye, ¿por qué no hacemos algo diferente? Primero empezamos Martín y yo, por eso la, le llamamos la temporada 1. Y la temporada 2, pues ya se llegó aquí mi estimado Pepe Soto, que nos sube el rating. O sea, si tenemos el rating, es por Pepe Soto. Mi estimado Efraín también eh, vino con nosotros. Y Enrique Corona también, que te, tiene su programa de fiscalistas en pijamas. Lamentablemente ya no ha salido el fiscalista en pijamas porque... Ya no tiene pijama. ¿Vale? Ya no tiene pijama por el calor. Ya no tiene pijama, ya no tiene pijama por el calor. Entonces, pues así nos conocimos desde hace ya. Super años. bien. Y bueno, pues aquí andamos en rompiendo, en rompiendo paradigmas. Y otros amigos que se han ido acercando: César Martínez Navedo, al cual le, le mandamos un saludote, William Gutiérrez, y bueno, toda la familia Census, que al final, pues se ha hecho parte también de nuestro día a día. Nos mandan un mensajito, varios grupos, más de siete grupos, más de una, una eh, base de datos de cerca de 12 mil contadores, ¿no? En los cuales estamos interactuando. La revista Sentido Empresarial, les recuerdo. Nuestro eh, espacio www.censusonline.mx Facebook, nos pueden seguir a través de este canal. En YouTube, por supuesto, no se pierdan las repeticiones. En TikTok también nos pueden seguir. En Instagram también estamos. En Telegram también estamos. Y bueno, pues en todos lados en las sopas también estamos, ¿no? Entonces, más no... próximamente saldremos en Netflix, en Plus, <risa> y HBO, así que no se A ver. <risa> Entonces, bueno, pues hemos hemos sido hemos ido recorriendo este este camino juntos y les agradecemos a todas las personas que están esta noche conectadas y bueno, pues al personal también que vinieron por aquí, por parte de la maestra, veo a López Limón Beatriz, a la cual le mandamos un saludo. Amalia Alejo, desde allá, desde la chingada, en Chiapas, te mandamos te mandamos también un saludote. No, ya para qué lo mandamos, si está allá. No, no, no, allá es donde vamos a mandar el de las mañanas. Ah, ya, Bueno, sí. bueno, sí, sí, sí. Les <risa> pues <me estoy risa> estimamos, para ir cerrando, para ir cerrando el tema, mi primera vez con el SAT. Mi estimado Pepe Soto, adelante. Gracias, gracias. No, Blanquita, qué bueno que nos acompañó es, es un aire de frescura que le da el La gente se aburre de ver estos pelafustanes y ver una cara agradable, una, una, una mujer en toda la extensión de la palabra que se preocupa porque la gente no tenga ese, esa sensación de terror cuando visita al demonio por primera vez. Le agradezco mucho su visita y que no sea la última vez. Es la casa Ojalá de no. rompiendo, rompiendo Paradigmas, es suya. Cuando usted quiera venir. Usted nada más conéctense y bueno. oigan. Quiero hablar de esto que es interesante. Quiero, quiero romper un paradigma. Esas son las palabras claves para abrir el programa y yo con mucho gusto me hago un lado. Excelente, Bienvenida. muchas gracias por la invitación. Y igualmente, este, espero que no, no sea la última vez que podamos conversar, que podamos bueno, bueno no. platicar. Y bueno, entiendo y me, me queda más claro, ¿no? Que su, todos sus proyectos sí, sí tienen como más, for, más personas más profesionales. Entonces, en tanto me sea posible, la próxima vez invito más personas, mis clientes, todo mundo para que se empapen y tengan más información porque de repente... En esta era de tanta información ya no sabe uno qué creer, que no, y okay. sinceramente nuestra profesión sí es una buscar un contador que sea una persona de confianza para ti, que te inspire confianza y que tú, en la medida de lo posible, tengas claramente la idea de que los quieres ayudar y de que los vas a proteger porque en realidad están confiándote. Esa, esa tranquilidad y esa estabilidad, pues. Es su, su negocio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, sí me ha tocado, como comentó Antonio, clientes ya rotos, clientes que les explico, oye, pero ¿por qué pagaste todo esto de recargos o de actualizaciones? No, pues yo le mandaba el cortador todo el día primero, pero entonces ¿por qué estás pagando recargos? O sea... Cosas tan sencillas y tan simples que si el cliente hace su parte, pues a nosotros como contadores también debemos concientizarnos y hacer la nuestra, ¿no? Yo sé que hablo muy positivamente, pero pues los pequeños cambios sí, así sí. empiezan. Así es, así es. Así empezó tres veces y quedó en la cual, ¿no? <risa> estimo estimado Martín para ir cerrar para este programa no, Maestra Blanca muchas gracias por haber participado como te decía al inicio, este es un espacio diferente, hablamos diferente, pero sobre todo más importante es que la gente le interesa saber, y más que nada esa primera relación con el SAT y más ahora con todo lo que hemos platicado, de que nos sentimos pues cada vez más cerca del infierno que del cielo pensando que estamos mal aunque no lo estemos porque el, el tema del problema de que ya no sabemos hacia dónde va y si me van a inventar cosas, o lo que hemos sufrido en plataformas, de que no me reconoce una factura, que el CFDI, que no sé qué, eso genera temor, pero veo muy positivo tu proyecto, te lo, te lo reconozco, muchachos de la zona metropolitana de Guadalajara, acérquense, por favor. Gracias. Que si ven que les da miedo el estilo de las patitas, nada más pasar con el saldo, ver el logotipo, pues este, ya saben a dónde acudir. Muchísimas gracias, maestra. Este es su Gracias carta, a ustedes. Y que, pues, sigamos con la segunda, la tercera y la cuarta vez con el SAT, haciendo mejor las cosas, dentro de lo que nos deje hacer, ¿no? Claro. Mi estimado Efraín Salvador, mira. No, pues muchísimas gracias, mi querida maestra Clara, por compartirnos, Buenas por, Sofía, por, por compartirnos ahí ya en tu, en tu página, Clara es tu página ya la estuvimos aquí checando y pues bueno te auguramos mucho éxito sin duda con esa actitud, con ese impulso que tienes sin duda que a los contribuyentes les das lo que necesitan, esa tranquilidad, esa confianza, esa seguridad, para, porque no solamente va a ser acudir una una ocasión con la autoridad fiscal, no va a ser infinidad de veces, entonces bueno, pues irnos preparando en este camino sin duda con, con tu asesoría pues seguramente estarán sumamente tranquilos de que los llevas de la mano y te auguramos muchísimo éxito en tu proyecto, ese ímpetu que no disminuya, que continúe, porque es lo que nos hace también crecer, nos hace crecer. Sí. Así que te agradecemos que, nos, te agradecemos que nos hayas contagiado también de esa energía y pues <risa> gracias. muchísimas gracias por, por participar y por apoyarnos en este Rompiendo Paradigmas y sin duda, las puertas están totalmente abiertas para en alguna otra ocasión compartir con nosotros. Muchísimas gracias y a nuestros queridos paradigmáticos, pues ya. Voy a aprovechar también para noche. mi anuncio. Adelante, adelante, por favor, por favor. Aquí, aquí está apareciendo en, en pantalla todas las, todas las redes sociales de Blanquita. A ver, sí, señores de... Este, en Facebook y en Instagram es Soy Conta Clara. Eh, mi página web es www.contaclara.com. En TikTok también es Soy Conta Clara Eso. y eh, también ahí está mi chat de WhatsApp asesoría, tu primera asesoría es gratuita <ríe> para aprovechar y que se empapen de toda esta información información eh, hecha a la medida y a tus necesidades pues pensando en que sea también digo ya me voy a extender a lo mejor un poquito pero con estos mismos miedos, a lo mejor a las personas, al contribuyente, al cliente que se acerca, le da miedo explicar realmente a qué se dedica, de dónde tienes tus ingresos, etc. Entonces, si se acercan y les gusta este proyecto, al, igual la honestidad que yo les voy a brindar, esa necesito que me digan para poder hacerles su, su asesoría, vaya personalizada y que estén lo más tranquilos posible. Bueno, ya escucharon. Conta Blanca, así así apareces en redes sociales. Conta Clara. Conta Clara. Conta Clara. Conta Clara. Uh -huh. Conta Clara la pueden ¡Pon seguir. atención, niño! En Facebook <ríe> la pueden seguir en TikTok y la pueden seguir en Instagram. ¿Ok? Sí. Pues ahí le pongo ya sus, sus espacios. Los vamos a poner también ahí en la barra de, de programación. Por favor, si me ayudan por ahí producción, pongan su, su espacio, por favor, ahí dejémoslo. Y bueno, pues, Paradigmáticos, muchas gracias por estar por estar esta noche. Recordarles, el 25 de mayo, pues tenemos fiesta allá en el Hotel Ramada. Ojalá ahí puedan hacerse Sí, vengan, ¿no? No, no, no, no se amarren, vivense. No, rompiendo el paradigma. El, rompiendo el paradigma, exactamente. En lugar de estar en capacitación todo el día, nos y vamos a ir de fiesta. Por entonces. un día, desgraciados. <ríe> Fájate, a ver, sigue siendo capacitación de una forma diferente. Amena, amena, amena. Y entonces <ríe> todo va a fluir de que va a fluir va a fluir ya me la están a el mezcal de allá de Oaxaca algunos compañeros entonces se, tequila, va a poner, no, tequila. se va a poner muy bueno. se va a poner muy bueno vamos a llevar espantazuegras, este va a haber bastantes bastantes regalitos por ahí que, que, que, haré, que hará llegar en su capacitación muchas gracias Blanca por haber estado en este espacio entonces recuerden el 25 de mayo ahí los invitamos y ahí los esperamos Enrique Corona Pepe Soto Martín Rojas Tamayo Efraín y bueno su servidor Antonio, en este Rompiendo Paradigmas Especial del Día del Contado. Y bueno, mis estimados amigos, hemos llegado, hemos llegado al final de este de ese programa, de este eh, episodio, que ya no recuerdo cuál vamos, y encima de Rubiel vamos por el cuarenta y tantos, ¿no? Ahorita que, que estoy este, eh, analizando. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada. César Martínez Navero te mandamos un abrazote. Eh, Martín Rojas Tamayo, te mando unos besos, ¿no? Te mando unos besos por esas 200 <risas> estrellas que nos hiciste llegar. Y bueno, pues los esperamos, como acabo de decir, este 25. No olviden, Pepe Soto, diplomado de INSS, eh, Martín Rostamayo, Enrique Corona y Pepe Soto, diplomado de Constructoras, próximamente. Efraín Salvador, pues también con esto de las cartas e invitaciones y la redacción para, bueno, pues solventar algunos requerimientos de la autoridad. Recuerden, si no tienen la membresía en Census Capacitación, pues qué están esperando, pueden mandar un mensajito y agregarse a esta familia eh, su simplemente por estar con nosotros, pues ya son parte de la familia, por mandar sus mensajes, decirnos de dónde nos escuchan, de dónde nos ven, que se conectan cada miércoles a las nueve de la noche, recuerden, son todos los miércoles a las nueve de la noche, rompiendo paradigmas, recordarles que también tenemos contacto fiscal con José Alfredo Zaragoza, con Adami Corro, tenemos una sección para, para ellos, para ustedes, es de contadoras, ¿no? Que habla sobre, bueno, pues problemáticas que puedan llegar a tener o esto de la programación neurolingüística, entre otras cosas. También Fernando Hernández Toraya tiene su programa Espacio de Excelencia, en el cual, bueno, pues obviamente él es psicólogo y nos da también varios tips para manejar estrés, para manejar, bueno, pues toda esta vida cotidiana del ser humano. Eh, census Capacitación no solo es una marca para el contador, sino bueno, para todo aquel que quiera ser parte de Census Muchísimas gracias, mis estimados, nos vemos hasta la próxima. ¡Vámonos! Gracias. Thank <music>